Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista y doctor en ingeniería y en este video voy a tratar algunos aspectos teóricos y prácticos de los armónicos. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, tu suscripción es una forma de ayudarme a seguir haciendo estos videos. Los avances tecnológicos han traído muchas mejoras tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. En años anteriores, equipos como computadores y celulares tenían precios tan elevados que eran accesibles solo a las personas de altos ingresos. Hoy en día es común tener celulares y computadores en todas las casas. Incluso es común que en casas de ingresos medios tengan más de un dispositivo por casa, más de un celular por casa, más de un televisor por casa. Y el avance tecnológico también ha impactado la forma como se iluminan las casas y comercios. Pasamos de tener bombillos incandescentes eh, luego tuvimos lámparas fluorescentes, compactas y hoy en día usamos la tecnología LED para iluminación Estos cambios en tecnología han traído una mejora en la iluminación de los lugares Y una reducción significativa en el consumo de energía Lo cual implica un ahorro en las tarifas a pagar por parte de los usuarios A la vez que se impacta positivamente en el ambiente Los avances mencionados tienen en común una característica se utilizan dispositivos electrónicos en el funcionamiento de los equipos. Los elementos electrónicos tienen en común que tienen una respuesta no lineal ante los estímulos externos, lo cual introduce comportamientos en la red que pueden ser indeseados. Este es el precio a pagar por el uso de nuevas tecnologías. La principal consecuencia de la introducción de cargas electrónicas en la red es la introducción de corrientes armónicas. El concepto de armónico, sus causas, sus consecuencias y la forma de mitigar su impacto en el sistema eléctrico serán explicados en este video. Entonces, comencemos con la definición de armónico. El diccionario de términos estándar de IEEE define los armónicos como una componente sinusoidal de una señal periódica o cantidad teniendo una frecuencia que es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Esta es una traducción no oficial del estándar que dice y en este sentido, un sistema con frecuencia nominal de 60 Hz, como es el caso de Colombia, el segundo armónico tendrá una frecuencia de 120 Hz, el tercer armónico de 180 Hz, y así sucesivamente. En la figura de la izquierda se observa una señal con su segundo y tercer armónico por separado. De la misma forma, en la figura de la derecha se muestra la señal distorsionada por sus armónicos, que resulta de sumar las tres señales de la figura de la izquierda. Los armónicos son usualmente caracterizados por dos datos, su amplitud y su orden. La amplitud se refiere al valor eficaz que toma el armónico en un periodo de tiempo específico y el orden se refiere a la frecuencia del armónico, que típicamente es expresado como un número entero múltiplo de la frecuencia fundamental. Es decir, eh, un armónico de 120 Hz, el orden es 2, el de 180 el orden es 3, y así sucesivamente. Usualmente, entre más alto es el orden del armónico, menor es su amplitud. Un tercer dato para el análisis avanzado de armónicos es su ángulo, que influye de una manera fundamental en la forma como interactúan equipos con diferentes emisiones de armónicos. Entonces hablemos de las fuentes de armónicos. Como se mencionó anteriormente, la principal causa de los armónicos son las cargas no lineales, especialmente las cargas electrónicas y dispositivos que funcionan en condición de saturación. Un ejemplo de dispositivo funcionando en saturación y que genera armónicos es el transformador de distribución. Usualmente los transformadores son diseñados para funcionar cerca del codo de saturación, por lo cual son una fuente de armónicos en su operación normal. Un tercer dispositivo industrial que es una fuente de armónicos son los hornos de arco, usados en la industria de metales. Para finalizar la parte industrial, otra fuente importante de armónicos son los variadores de velocidad, que son de uso común en todo tipo de industrias que necesitan velocidad variable de sus motores, aunque ya hay fabricantes que están haciendo variadores de velocidad con eh, bajo emisión de armónicos. Entre los dispositivos domésticos que generan armónicos están las ya mencionadas lámparas fluorescentes con patas y los bombillos LED. También se pueden mencionar los computadores personales y los monitores con tecnología LED y LCD. Hablemos ahora de las consecuencias de los armónicos. Los armónicos tienen efectos adversos en una variedad de equipos eléctricos. Efectos en equipos generales incluyen disparos de protecciones... Interferencia electromagnética, vibraciones y ruidos anormales y funcionamiento no óptimo, de descargas no lineales. Los armónicos también tienen efectos en equipos específicos. A continuación, se mencionarán dichos efectos en algunos equipos domésticos e industriales. Condensadores para corrección de factor de potencia. Uno, los efectos son pérdidas, reducción de vida útil vi y vibraciones. En motores también tenemos pérdidas y calentamiento adicional vibraciones y reducción de la capacidad nominal de potencia en transformadores tenemos también pérdidas y calentamiento adicional vibraciones y reducción de la capacidad nominal a plena carga en cables tenemos el calentamiento de los cables y pérdida ocasionada por este calentamiento y otros efectos adversos serían la resonancia otros efectos adversos son la resonancia que ocurre cuando las impedancias capacitivas e inductivas se igualan a frecuencias altas, formando un circuito oscilatorio que aumenta significativamente los valores de tensión y corriente en el sistema, de forma permanente, de forma estacionaria, lo cual puede afectar equipos. Y también se puede eh, presentar mal funcionamiento en dispositivos electrónicos cuyo funcionamiento está basado en la medición del cruce por cero de la señal de tensión o de corriente. Hablemos ahora de equipos para mitigar armónicos. Eh, mitigar los armónicos se vuelve una necesidad dependiendo del tamaño y de la operación de la industria. Efectos adversos como el disparo erróneo de protecciones, disminución de la vida útil de los equipos y operación ineficiente de los mismos generan reducciones en la rentabilidad de las industrias. Dimensionar adecuadamente un equipo de mitigación de armónicos puede reducir los costos de inversión inicial, así como los costos de operación y mantenimiento de las industrias. Actualmente existen principalmente dos tecnologías para la mitigación de armónicos en los sistemas industriales que son los filtros pasivos y los filtros activos. Ambos tipos de filtros tienen la posibilidad de adicionar a la mitigación de armónicos corregir el factor de potencia en las industrias. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de cada tecnología, así como su campo de aplicación. Entonces comencemos con los filtros pasivos. Los filtros pasivos son sistemas con una respuesta en frecuencia que es tal que atenúa los componentes indeseados y deja pasar las componentes deseadas. Los filtros pasivos están compuestos por combinaciones de capacitancias, inductancias y resistencias y son sintonizados para mitigar armónicos de frecuencias específicas y pueden conectarse en serie o en paralelo al sistema bajo estudio. La inclusión de un filtro pasivo debe ser estudiada cuidadosamente, puesto que puede introducir un problema de resonancia en el sistema. Si se quiere mitigar varias frecuencias, se pueden conectar varios filtros activos en paralelo dependiendo de la configuración, por lo tanto, son indicados para instalaciones y procesos cuya característica armónica sea relativamente constante y no, tenga, y no se tenga esperado un cambio significativo en el mediano plazo. Los filtros pasivos tienen la ventaja de ser más baratos en comparación con los filtros activos. Ahora hablemos de los filtros activos. Los filtros activos están compuestos por un sofisticado sistema de electrónica de potencia y procesamiento de señales. Estos dispositivos son capaces de medir y compensar los armónicos generados en una instalación. Los filtros activos miden la magnitud y el ángulo de las componentes armónicas y son capaces de eliminar los armónicos inyectando una corriente de la misma magnitud y ángulo opuesto. Tienen la ventaja de no necesitar ser sintonizados para frecuencias específicas, de tal forma que si el espectro armónico de la carga cambia, el filtro activo no necesariamente tiene que cambiar. Los filtros activos típicamente no adolecen del problema de resonancia de los filtros pasivos y son especialmente útiles para mitigar frecuencias altas. Tienen la desventaja con respecto de los a los filtros activos de ser mucho más costosos. Aquí les presento la bibliografía que usé para elaborar este video. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó no dejes